Vamos a ver, la vas a... Verla, Keep it, bye -bye. Bye. Keep it un millón de pavos podría quitarme esta espina Mi peor enemigo, mi parte me esquina, mi mente de esquina Doctrina de calle, aprender cómo se sale código nocturnos, todos luchan por hallares Intento esquivar esos demonios que me persiguen Cada cuesta, cuesta más, cuesta más el avanzar Pagar por una vida prestada, que a nadie pertenece el que voy a hacer, al menos no voy a hacer otro mes que trefe. Quiero poder amar, quiero poder sentir otra vez No encerrar mi cuerpo en un cuarto comió por el estrés Da cuenta los meses que pasan, todo se me escapa los años Llegan solo y otro kilo entre pecho y espalda Salvame, mamá, sácame de aquí, me meto en lo oscuro y ahora mi forma de vivir. Los muros, los grafos, la sombra, todo eso es lo mío. Ver la vida como un sucio juego, no, como un desafío. Música desenfrenada, me voy a tirar unas barras, mi banda, parte la cancha, no hay revancha, la calle está caliente, que coño me va a contar. Yo estoy metido en ella nadie me puede sacar. Música desenfrenada, me voy a tirar unas barra, mi banda, parte la cancha, no hay revancha, la calle está caliente, que coño me va a contar. Yo estoy metido en ella nadie me puede sacar. Otra copa más, otra copa más. Otra copa más, otra copa más. Otra copa más, otra copa más. Otra copa más, quiero otra copa más. Otro porro más, otro porro más. Otro porro más, otro porro más. Otro porro más, otro porro más.